Bueno, en este vídeo vamos a ver otro material didáctico, como son las regletas de Cuisenaire, que quizás ya estéis familiarizadas con ellas, porque lo hayáis visto en algún centro o vosotras mismas cuando fuisteis alumnas. Lo que vamos a tratar en este vídeo son distintas operaciones aritméticas, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, que ya conocéis, y vamos a ir un poco más allá y vamos a ver cuadrados y raíces cuadradas, que aunque no son parte ni de educación infantil ni de educación primaria, está bien que las conozcáis. Bueno, cuando abrimos una caja de regletas nos encontramos lo siguiente: tenemos 10 regletas de distintos colores y cada una de ellas corresponderá a un número. Vamos a sacar una de cada una de ellas. Como veis, hay 10 tipos de regletos distintos. Tenemos la blanca, la roja, la verde claro, la rosa, la amarilla, la verde oscura, la negra, la marrón, la azul y la naranja. Y cada una de ellas corresponde a un número, desde el 1 hasta el 10. Una de las características principales de este material es que es un material proporcional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, si por ejemplo nos fijamos solo en la regleta del 1 y del 2, es que dos regletas del 1 corresponden a una regleta del 2. Y si cogemos la del 3, pues... Dos, tres regletas del 1 corresponden a una regleta del 3 y si cogemos la del 4 pues tendríamos que cuatro regletas del 1 corresponden a una regleta del 4 además esto va más allá, estas esta regletas están hechas de tal manera que esta regleta del 1 mide un centímetro cúbico, es decir, un centímetro en cada lado esta regleta roja mide 2 centímetros de largo, esta 3, esta 4, así que además de utilizarla para cosas aritméticas, podemos utilizarla para medidas. Como para el resto de materiales que presentamos, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones cuando introducimos un material nuevo a, al aula. El primero de ellos y que comparta con el resto de materiales es que manipulen este material libremente, que jueguen, que experimenten, que vean todo lo que pueden hacer con ello. Hacer composiciones por tamaño, por color, construcciones artísticas, lo que se le ocurra. Antes de introducir este material teniendo en cuenta su valor, deberíamos introducirlo primero teniendo en cuenta el color. Pues esta no será la regleta del 1, sino que será la regleta blanca. Esta no será la regleta del 2, sino que será la regleta roja. Esta no será la regleta del 8, sino que será la regleta marrón. Y una vez estén acostumbrados a ese color, a ese tamaño, pues entonces introduciremos el valor de cada uno. Una de las cuestiones en las que la regleta es la reina es a la hora de descomponer los números. Por ejemplo, descompongamos el número 6. ¿Cómo podemos descomponer el número 6? Pues podemos pensar, pues vamos a hacerlo como 5 más 1. Entonces podemos colocar la regleta del 5 y la regleta del 1 y vemos que mide exactamente lo mismo que la regleta del 6. Más descomposiciones, que podamos hacer? Pues 4 más 2. Pues cogemos una regleta del 4, una del 2 y las descomponemos. ¿Más descomposiciones? Pues podemos ver el 6 como 3 regletas del 2, como 2 más 2 más 2. Y efectivamente si lo colocamos podemos ver que coincide. Y así podemos hacer muchas más descomposiciones, como 2 regletas del 3 e incluso llegar a hacer 6 regletas del 1. Empecemos entonces con las operaciones y vamos a empezar con la suma. Vamos a sumar, por ejemplo, una suma sencillita que sea eh, 3 más 5. Pues cogeríamos la regleta del 3, la regleta del 5 y las colocamos una detrás de la otra. ¿Y cómo comprobamos cuál es el resultado de esta suma? Pues con la comparación directa con otra regleta. Por ejemplo, eh, vamos a coger esta regleta verde y la pondremos justo al lado, y vemos si equivale a esa misma longitud. Y vemos que no, que nos falta un trozo. Entonces esta regleta del 6 no nos vale. 3 más 5 no es 6. Eh, no sé, vamos a coger la negra, que es la del 7. Y vemos que también nos sigue faltando un trozo. Así que tampoco valdría. Eh, probemos con la del 8. Y al probar con la del 8, veremos que sí. Que la regleta del, del 8 es lo mismo que poner una regleta del 3 y una regleta del 5. Así que tendremos que 3 más 5 son 8. Hagamos una suma algo más complicada. Por ejemplo, 5 más 8. Cogemos una regleta del 5, una regleta del 8 y las ponemos una detrás de otra. Y comprobamos, pues, yo qué sé, la regleta del 9. Hmm, se me queda un trozo todavía. La regleta del 10. Eh, la regleta del 10 no abarca todo completo. Pero no tengo ninguna regleta más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que 5 más 8 es mayor que 10. No hemos pasado de la decena Entonces lo que tenemos que hacer es Como nuestra regleta más grande con la que podemos comparar es la del 10 Pues vamos a añadir a esa regleta Otras distintas más Pues no sé, voy a añadir una del 6 eh, Pues me he pasado Entonces tiene que ser una más pequeña eh, Una del 4 También me paso Entonces me paso por poco así que tiene que ser la del 3 Entonces vemos que una regleta del 10 Y una del 3 es lo mismo que la del 5 y la del 8 Eso qué quiere decir Siguiendo lo que hemos visto en el, el vídeo del sistema de numeración decimal, que 10 más 3, que es número que sabemos que es 13, es lo mismo que 58 Y por último para la suma, una suma mucho más complicada, con decenas. Pues por ejemplo, 17 más 34. Pues necesito tres regletas naranjas, que están aquí, y una de 4, que esta rosa y vamos a colocarla toda una detrás de otra. Tenemos aquí a ver si me cabe en la cámara. Tenemos aquí 34 y 17. ¿Y esto cómo los comparamos? Pues comparamos recurriendo primero a la regleta más grande, que sabemos que es la de las decenas, la del 10, la naranja. Y pues como yo no tengo regletas suficientes para poner aquí cubrir con las que me queden, voy a reorganizar esta para que primero esté la naranja. ¿Por qué? Porque yo soy así y me gustan más la naranja al principio. Así vemos que, ya sabemos que 34 más 17 son 40, porque hay cuatro regletas amarilla, eh, naranjas, perdón, y un cacho más. Entonces vamos a ver cuánto es ese cacho más. ¿Ese cacho más tendrá algo que ver con el 10? Pues sí, porque es el 10 y un cachito más. Es el 10 y uno más. Así que sabemos que 17 más 34, o 34 más 17, porque la, la suma es conmutativa, son 40 más 10 más 1. Es decir, 51. Vamos a seguir con la recta y vamos a hacer, para empezar, una recta sencillita. Como por ejemplo, 5 menos 3. Pues cogemos la regleta del 5, la regleta del 3, y para la suma lo que hacíamos era colocarla una al lado de la otra y ver cuánto medía en total comparándolo con otra regleta. Esto no nos va a servir para la recta, para la recta lo que tenemos que hacer es colocarla una al lado de la otra, en vertical, una con respecto a la otra. ¿Y por qué hacemos esto? Porque de esa forma vemos que nos queda un hueco. Ese hueco que nos queda al lado de la regleta verde, en este caso, va a ser la diferencia entre la regleta amarilla, la del 5, y la regleta verde, la del 3. ¿Cómo comprobamos cuál es la recta? ¿Cuánto es 5 menos 3? Pues colocando regletas al lado para ver cuál encaja. Por ejemplo, vamos a hacer uno muy exagerado. Si colocamos la del 4 vemos que, que no, que nos pasamos. Entonces esta no nos vale. Ya sabemos que la regleta que llena ese hueco es la regleta del 2. ¿Eso qué quiere decir? Que 5 menos 3 es igual a 2. Vamos a hacer lo mismo, pero esto es para una recta algo más difícil. 21 menos 13. Pues cogemos, colocamos 21... Vamos a colocar el 1 por aquí. Y vamos a colocar el 13. Que sea 10 más 3. Y vamos a, como antes, colocarlo uno encima del otro. ¿Qué hueco nos rellenará esto? Pues de nuevo, por comparación directa, probamos con regletas. Yo, como estas recta siempre se me dan mal, pues voy a coger una regleta al azar. Por ejemplo, la del 6. Si cojo la regleta del 6 y la coloco, veo que hmm, me queda un hueco. Pues no sé, voy a coger otra más grande, eh, la del 8. Pues si cojo la regleta del 8, entonces veo que, bien, me rellena el hueco. Entonces, en ese caso sabemos que 21 menos 13 es igual a 8. Como veis, en este material, al contrario que en otros materiales, como por ejemplo el ábaco, no tenemos ese problema que en, al que informalmente llamamos las llevadas, sino que simplemente, utilizando comparación con otra regleta, podemos resolverla. Eso sí, al contrario que los ábacos, aquí estamos bastante limitados por la cantidad de regletas que tengamos. Entonces, no podemos hacer restas muy grandes, como por ejemplo, el 157 menos 47. Vamos con la siguiente operación, que es la multiplicación. Y como antes, vamos a hacer una un poquito más sencilla y otra un poquillo difícil, pero no mucho. Para la sencilla, vamos a empezar, pues no sé, 2 por 6. Para ello, cogemos la regleta del 2 y la regleta del 6. ¿Y cómo se hacen multiplicaciones con regletas? Pues, si recordáis la multiplicación, había una propiedad que es que se puede ver una multiplicación como un área de un rectángulo. Así que vamos a hacer un rectángulo con estas dos regletas. De tal manera que un lado del rectángulo mida, en este caso, 6, y el otro lado mida 2. Y lo vamos a colocar como si fueran los bordes del rectángulo. Teniendo en cuenta que aquí se tiene que dar un cuadrado en blanco. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a rellenar este rectángulo que podéis intuir aquí con regletas. Y no van a ser regletas al azar, que podemos rellenarlo todo con regletas del 1 y después contarlas. Pero vamos a ser un poquito más inteligentes. Y vamos a utilizar una de estas dos regletas que está así, utilizando también la definición de multiplicación como suma reiterada. Así que, por ejemplo, vamos a coger regletas del 2 y vamos a colocarlas. Pues coloco una, 2, 3... 4, 5 y 6 y como veis he rellenado ese rectángulo y lo que hago para tenerlo más claro voy a separar un poquito los bordes y me quedaría contar cuántas regleta, cuánta cantidad de regletas hay dentro de ese rectángulo. Pues las coloco como ya sabemos para la suma y las puedo comparar con las regletas que conozco. En este caso sabemos que 2 por 6 nos debe dar 12. Así que 2 por 6 son 12. Pero también lo podríamos haber hecho rellenando con regletas del 6. Voy a apartar esto de aquí. Vuelvo a formar mi rectángulo y voy a coger regletas del 6. En este caso, solo me harían falta dos regletas del 6. Retiro mis bordes del rectángulo y voy a ver cuánto mide esto. Obviamente me debería salir exactamente lo mismo, si no algo mal estamos haciendo. Y nos sale 12. Esto no es más que la propiedad conmutativa de la multiplicación. Vamos a hacer otra multiplicación, un poquito más complicada, pero que se hace exactamente igual. En este caso, por ejemplo, 12 por 3. Cogemos 12, cogemos 3 y nos formamos nuestro rectángulo. Y vamos a rellenar ese rectángulo pues, con uno de los dos factores. En este caso, para no coger 12 regletas del 3, voy a, a repetir tres veces el 12. Pues tendría una vez dos veces y tres veces. Lo pongo así bien ordenadito para que se vea que es un rectángulo. Separo mis borde de rectángulo. Y lo que me quedaría ahora es contar qué cantidad de regletas hay aquí dentro. Pues tenemos 30 y tenemos 2, 2 y 2, que ya sabemos, porque estamos muy familiarizados con la regletas, que son 6. Así que 12 por 3 son 36. Y si lo hicierais rellenando con 12 regletas del 3, os saldría exactamente lo mismo. Vamos ahora con la división. Y en este caso vamos a hacer una división y el resto se hacen exactamente igual. Por ejemplo, vamos a hacer 14 entre 4. Colocamos 14. ¿Y cómo se hace una división con regletas? Pues se hace recurriendo a ver cuántas veces podemos meter, cuántas veces caben. El divisor dentro del dividendo. En este caso, ¿cuántas regletas del 4 podemos colocar sin pasarnos dentro del 14? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Y si pues, intentamos poner la cuarta, vemos que nos pasamos. Entonces, tenemos que el cociente de dividir 14 entre 4 es 3, porque tenemos tres regletas del 4. Y ahora bien, Juan Antonio, ¿y ese hueco que se queda, qué es? Pues ese hueco que se queda, que si probamos a meter una regleta, nos cabe una del dos, es el resto de la división. Si la división hubiera salido exacta, por ejemplo, de dividir 12 entre 4, vemos que las regletas miden exactamente lo mismo. Y la división sería exacta porque no hay ningún hueco sobrante. Y vamos más allá. Vamos a ver cómo se hace el cuadrado de un número. Por ejemplo, ¿cuánto es 7 al cuadrado? Si recordamos lo que significa eh, el cuadrado, cuando hacemos un número al cuadrado, significa multiplicarlo por sí mismo. Así que no es más que hacer 7 por 7, que ya hemos visto cómo hacerlo en la multiplicación. Hacemos nuestro rectángulo, en este caso, con 1 de 7 y 1 de 7, y vamos a rellenarlo con regletas del de 7. Y nos cabe, pues... Sorpresa, sorpresa, 7 regletas del 7. Si retiramos esto, veremos qué figura nos sale esta. Pues nos sale un cuadrado. De ahí que tenga algo de relación con lo que se llame cuadrado. Y ya una vez hecho esto, no tenemos más que medir qué cantidad de regletas hay aquí. Las colocamos en orden, sacamos nuestras regletas grandes para comparar, como son las del 10. Vamos colocando y veremos que nos caben 4 regletas del 10, voy a colocar un poquito ordenadas y una regleta del 9. Así que 7 por 7 o 7 al cuadrado son 49. Al final, hacer un cuadrado no es más que hacer un cuadrado, es reiterar, pero es construir un cuadrado con el número que queramos. Por ejemplo, 4 al cuadrado no es más que hacer un cuadrado con la regleta de 4 y después medirlo que nos saldría 16. Y vamos más allá todavía. Vamos a ver cómo se hace una raíz cuadrada con, con regleta, que sí que se puede hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, la raíz de 26. Pues tengo yo 26 en regleta. Y si recordáis, la raíz cuadrada era la operación, podemos llamar inversa, a el cuadrado. Entonces... Digamos que tenemos que buscar un cuadrado y después mirarle el lado. Y eso será la raíz cuadrada. Entonces tenemos que construir un cuadrado con esto. Eh, eh, no, difícil. Entonces lo que voy a hacer es cambiar estas regletas que están aquí por otras más pequeñas que me permitan hacer un cuadrado. Por ejemplo, voy a cambiarlas por, por todas que pueda del 4. ¿Por qué? Porque el 4 es rosa y el, el rosa es el mejor color del, del mundo. Entonces voy a cambiar estas dos por 2 del 4, estas 2 por 2 del 4. Y como aquí me cabrían una del 2 y aquí otra del 2, pues voy a cambiarla por una del 4. Entonces, estas dos y esta verde, que es una del 6, la voy a cambiar por una del 4 y una del 2. ¿Vale? Como podéis ver, aquí se trabaja también esas descomposiciones y podemos utilizar las regletas como unidad monetaria. Y ahora tengo que intentar hacer un cuadrado con esto, pues este por aquí, esto por aquí, mmm, esto está cerca de un cuadrado, y mmm, tengo casi un cuadrado pero me sobra un piquito por aquí. Y vamos a ver, esto sería un, si le quito este piquito de aquí sería un cuadrado, pues sí, porque esta medida sería 4 y esta longitud que mide 1, 5, y aquí tengo 5 regletas del 4, así que sería también 5. Voy a cambiarlo todo por regletas del 5 Para que sea un poquito más claro Perfecto. Voy a colocar La regleta del 5 justo encima Para que veamos qué es lo que pasa Y este piquito que me sobra pues Voy a ponerle un 1 Como veis que es lo mismo Voy a quedarme solo con la del 5 Entonces, ¿tengo un cuadrado hecho Con lo que tenía? Sí, tengo un cuadrado pero me sobra 1. Eso es lo que es una raíz cuadrada que no es exacta, que también existe, eso es cuando metemos en la calculadora eso y nos sale un chorro de decimales. Entonces, podemos hacerla de manera aproximada diciendo que la raíz de 26 es 5, ¿por qué? Porque el lado de este cuadrado me 5 y tenemos de resto 1. La raíz de cuadrada también tiene resto. Y esto es todo con respecto a la regleta. Espero que hayáis entendido todo y si tenéis alguna duda, podéis plantearla. Hasta la próxima.